Llega un momento en el que ya no extrañas a nadie, ya no esperas nada de nadie. Entonces usas las noches para dormir y los días para ser feliz. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos agotados y vacíos, especialmente después de haber entregado mucho de nosotros mismos por amor. A veces, esta entrega puede ser una de las cosas más gratificantes de la vida, pero también puede ser una de las más difíciles. Llega un momento en el que ya no extrañas a nadie, ya no esperas nada de nadie. Después de tanto dar y entregar, es fácil sentirse exhausto y vacío. Sin embargo, es importante recordar que la vida sigue adelante y que hay muchas otras cosas por las que estar agradecido. Entonces, usas las noches para dormir y los días para ser feliz. Esta es una forma de recuperarte y de recargar tus energías para que pueda seguir adelante con una perspectiva positiva. Dormir es una forma de descansar y rejuvenecer el cuerpo, mientras que ser feliz es una forma de rejuvenecer el alma. Ser feliz no significa negar los sentimientos negativos, sino reconocerlos y trabajar para superarlos. Puede ser útil hablar con amigos y familiares cercanos o incluso con un terapeuta para ayudarte a procesar tus sentimientos y a encontrar maneras de avanzar. Además, puedes encontrar felicidad en actividades que disfrutes, como hacer ejercicio, viajar, leer o pasar tiempo con seres queridos. También puedes encontrar felicidad en pequeñas cosas, como un paseo al aire libre, una taza de café caliente o una película con un amigo. También es importante recordar que la felicidad es un proceso en constante evolución. No es algo que se pueda encontrar de una sola vez y mantenerlo para siempre. La felicidad es algo que debemos trabajar día a día y que puede cambiar con el tiempo. Además, la felicidad no es algo que se pueda encontrar en los demás. Debemos encontrar la felicidad dentro de nosotros mismos y no depender de los demás para ser felices. Debemos aprender a amarnos y a cuidarnos a nosotros mismos para que podamos ser felices en todo momento. En conclusión, llega un momento en el que ya no extrañas a nadie, ya no esperas nada de nadie. Pero es importante recordar que la vida sigue adelante y que hay muchas otras cosas por las que estar agradecido. Debemos usar las noches para dormir y los días para ser feliz, encontrando formas de rejuvenecer el cuerpo y el alma. Debemos trabajar para superar los sentimientos negativos y encontrar la felicidad en actividades que disfrutemos, así como en pequeñas cosas de la vida. Además, debemos recordar que la felicidad es un proceso en constante evolución y que debemos trabajar día a día para encontrarla. La felicidad no se encuentra en los demás, sino dentro de nosotros mismos. Debemos aprender a amarnos y cuidarnos a nosotros mismos para que podamos ser felices en todo momento. Aunque puede ser difícil entregar mucho de nosotros mismos por amor, es importante recordar que la vida sigue adelante y que hay muchas otras cosas por las que estar agradecido. Debemos encontrar la felicidad en nosotros mismos y trabajar día a día para mantenerla. Al hacerlo, podemos avanzar con una perspectiva positiva y encontrar la paz y la felicidad que buscamos. Es importante tener en cuenta que el perdón es una parte importante del proceso de encontrar la felicidad. Debemos trabajar para perdonar a aquellos que nos han hecho daño, incluso si es difícil. Al perdonar, liberamos nuestra mente y nuestro corazón de resentimiento y amargura, lo que nos permite avanzar con una perspectiva positiva. Además, debemos trabajar para aceptar los errores y los fracasos como parte de la vida. No somos perfectos y es importante recordar que los errores y los fracasos son oportunidades para aprender y crecer. Debemos aprender a aceptar y aprender de los errores y los fracasos en lugar de culpar a nosotros mismos o a los demás. Otra forma de encontrar la felicidad es a través de la gratitud. Debemos trabajar para reconocer y apreciar las bendiciones de la vida, incluso las cosas pequeñas. La gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva positiva y a ver el mundo con ojos de esperanza y optimismo. Además, es importante trabajar para mejorar nuestra salud física y emocional. Esto puede incluir hacer ejercicio, comer una dieta saludable, dormir lo suficiente y trabajar para manejar el estrés. Cuando estamos saludables física y emocionalmente, es más fácil encontrar la felicidad y la paz en la vida. También es importante tener relaciones positivas con los demás. Debemos trabajar para construir relaciones saludables y positivas con amigos, familiares y colegas y evitar relaciones tóxicas que nos hacen sentir mal. Las relaciones positivas nos brindan apoyo, amor y alegría, y son esenciales para encontrar la felicidad en la vida. Además, es importante tener un propósito en la vida. Debemos trabajar para encontrar algo que nos apasione y nos dé un sentido de propósito y significado. Este propósito puede ser cualquier cosa, desde ayudar a los demás hasta crear algo hermoso. Cuando tenemos un propósito, es más fácil encontrar la felicidad y la motivación en la vida. Otra forma de encontrar la felicidad es a través de la meditación y la reflexión. Debemos trabajar para encontrar tiempo para nosotros mismos y para reflexionar sobre nuestras vidas y nuestras relaciones con los demás. La meditación y la reflexión nos ayudan a conectarnos con nosotros mismos, a comprender nuestros pensamientos y emociones y a encontrar paz y claridad mental. Además, es importante tener una actitud positiva y optimista. Debemos trabajar para ver el mundo de una manera positiva y enfocarnos en las soluciones en lugar de los problemas. La actitud positiva nos ayuda a enfrentar los desafíos con más facilidad y a encontrar la felicidad y la motivación en la vida. También es importante tener un equilibrio entre trabajo y vida personal. Debemos trabajar para encontrar un equilibrio saludable entre nuestro trabajo y nuestra vida personal, y evitar el exceso de trabajo o la falta de tiempo para nosotros mismos. Cuando tenemos un equilibrio saludable, es más fácil encontrar la felicidad y la motivación en la vida. Además, es importante tener una actitud de aprendizaje continuo. Debemos trabajar para aprender y crecer constantemente y para desafiar a nosotros mismos. La actitud de aprendizaje continuo nos ayuda a mantenernos motivados y enfocados y a encontrar la felicidad y el éxito en la vida. Otra forma de encontrar la felicidad es a través de la generosidad y la ayuda a los demás. Debemos trabajar para ayudar a los demás de manera regular, ya sea a través de pequeñas acciones o grandes gestos. La generosidad y la ayuda a los demás nos brindan una sensación de satisfacción y felicidad y son esenciales para encontrar la felicidad en la vida. Además, es importante tener una actitud de gratitud y aceptación hacia la vida. Debemos trabajar para aceptar la vida tal como es y apreciar lo que tenemos. La gratitud y la aceptación nos ayudan a mantener una perspectiva positiva y a encontrar la felicidad y la paz en la vida. En resumen, encontrar la felicidad es un proceso continuo y desafiante, pero también es esencial para llevar una vida plena y satisfactoria. Debemos trabajar para perdonar, aceptar los errores, encontrar la gratitud, mejorar nuestra salud física y emocional, tener relaciones positivas, tener un propósito, meditar y reflexionar, tener una actitud positiva, tener un equilibrio entre trabajo y vida personal, tener una actitud de aprendizaje continuo, ser generosos y ayudar a los demás, y tener una actitud de gratitud y aceptación hacia la vida. Al hacerlo, Podemos encontrar la felicidad, la paz y la motivación en la vida y avanzar con una perspectiva positiva y optimista. Además, es importante recordar que encontrar la felicidad es un proceso personal y único para cada persona. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra, por lo que debemos experimentar y encontrar lo que funciona mejor para nosotros. También es importante recordar que encontrar la felicidad no es algo que se pueda lograr de una sola vez y mantener para siempre. La felicidad es algo que debemos trabajar día a día y que puede cambiar con el tiempo. Encontrar la felicidad es un proceso continuo y desafiante, pero también es esencial para llevar una vida plena y satisfactoria. Debemos trabajar día a día para encontrar la felicidad y hacer lo que es mejor para nosotros y para nuestra vida. Al hacerlo, podemos avanzar con una perspectiva positiva y optimista y encontrar la paz y la felicidad que buscamos. Ahora permíteme darte una lista de 10 cosas que puedes hacer para cultivar tu felicidad. ¿Te late? Bueno, mi querida amiga o amigo, aquí van. Aprender a perdonar,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 Debemos trabajar para reconocer y apreciar las bendiciones de la vida, incluso las cosas pequeñas. La gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva positiva. Mejorar la salud física y emocional. Debemos trabajar para mejorar nuestra salud física y emocional, ya sea a través de ejercicio, una dieta saludable, dormir lo suficiente y manejar el estrés. Construir relaciones positivas. Debemos trabajar para construir relaciones saludables y positivas con amigos, familiares y colegas y evitar relaciones tóxicas. Encontrar un propósito, debemos trabajar para encontrar algo que nos apasione y nos dé un sentido de propósito y significado. Practicar la meditación y la reflexión, debemos trabajar para encontrar tiempo para nosotros mismos y para reflexionar sobre nuestras vidas y nuestras relaciones con los demás.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 La generosidad y la ayuda a los demás nos brindan una sensación de satisfacción y felicidad. Estos son algunos de los primeros pasos para empezar a ser feliz. Debemos trabajar día a día para seguir avanzando en esta dirección y hacer lo que es mejor para nosotros y para nuestra vida.